¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejor, espero que estén muy bien, que no estén muriendo de calor como yo en este instante, y una disculpa si escuchan como un zumbidito, espero que con la música de fondo que pongo y demás no se alcance a escuchar, ah, como ya va a llover puede ser muchos chicharras o no sé cómo le llamen en su estado, en su país, de estas que suenan, bueno son unos insectillos que suenan cuando va a llover entonces esto es lo que se escucha de fondo y hay muchísimos espero que lleva hoy, pero bueno el día de hoy les traigo otro caso raro ustedes ya saben que todo lo raro, todo lo creepy lo van a encontrar en este canal solamente vengan y ya aquí van a encontrar cosas raras así que hoy les voy a contar un nuevo misterio que anda por youtube youtube que es unos nuevos canales que se crearon como todos al mismo tiempo hoy tienen mil videos y no se sabe de dónde vienen no se sabe quién los creó no se sabe si están dando un mensaje o qué es lo que significa así que hoy vamos a ver de qué se trata todo esto y pues bueno recuerden suscribirse antes de comenzar el reto de hoy es ya fue con la nariz, ya fue con la lengua. ¿Con qué podrá ser ahora? Tal vez con la rodilla. Así. De. Eh suscribirse o algo por el estilo y ahí me dicen en los comentarios si pudieron o no, pero bueno antes de comenzar recuerden que aquí están mis redes sociales y acuérdense también que estoy haciendo una dinámica en Instagram que cada domingo voy a regalar dos tarjetas de Netflix, lo único que tienen que hacer es seguirme por Instagram e interactuar conmigo, ya sea con las fotos, con las historias dejar comentarios eh, dar like, o sea interactuar conmigo a lo que yo esté haciendo y yo voy a seleccionar a dos ganadores cada semana y les voy a dar su tarjetita de Netflix, ok? Todos los domingos se seleccionan los eh, ganadores, entonces pues esténse al pendiente por ella Y pues bueno, eso es todo, <ríe> espero que les haya gustado la introducción Y si me critican porque duro mucho con las introducciones Acuérdense que este canal es solo de lo paranormal, yo no subo videos personales aquí Entonces solamente tengo estos dos minutitos para hablar con ustedes y saludarlos Antes de comenzar con los videos <ríe> Ahora sí, vámonos directo con este videito. Ok, fantasmita, no sé si ustedes a este punto ya vieron con alguno de mis, de mis compañeros youtubers este caso Pero si no, yo se los voy a platicar aquí, y pues ustedes saben que pues todos les ponemos un toquecillo diferente, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que hay varios misterios en este, en este momento, o sea, es un buen mes para los canales que nos dedicamos al terror y a las cosas raras, porque ahí está el caso de los perros, que se dio en Facebook, luego este, luego hay uno como de seres de luz en Latinoamérica que se vieron un montón, que también los voy a grabar video después de este, y bueno, vamos a empezar primero, ¿verdad? Por el de YouTube, Ok. ¿Qué pasó? Bueno, me llegaron un montón de mensajes. Oye, Marijo, si buscas Carl Abulencia, así tal cual, en el buscador de YouTube te, van a, te va a lanzar mil y mil y mil de eh, canales que se crearon. Y yo, ¿será? Bueno, lo primero que le puse fue Carl Abulencia y me salieron un montón de videos de gente hablando del canal Carl Abulencia. Pero bueno, pues ya haciendo la filtración, sí hay muchos canales que se llaman Carl Abulencia. Aquí vamos a estar viendo uno, ¿no? Así como lo están viendo aquí en pantalla. Como ustedes pueden ver, pues el nombre Carl Abulencia. La foto de perfil es esta que se da genéricamente cuando tú haces una cuenta en Google y pues abres tu cuenta de YouTube, o sea, le das de alta ahí para que tu cuenta se haga de YouTube y siempre te ponen la primera letra de tu nombre, entonces pues en este caso es la K. O sea, ni no le cambió absolutamente nada. Vemos que por lo menos este canal que nosotros estamos viendo en este momento... Tiene nada más y nada menos que 126 suscriptores, lo cual pues no es, no es mucho, ¿verdad? Y vemos que tiene varios videos. Ok, nosotros nos vamos aquí a videos y por lo menos aquí tiene solamente 6 videos. Pero podemos ver una cosa extraña aquí. Tiene 6 videos. Vean la duración de todos los videos. Uno tiene... Una hora con 19 minutos, otros 57, 24, una hora con 9 minutos, 42 minutos y 41 minutos. Todos los videos tienen un. Pues. un código hasta cierto punto. Un como un título extraño. Como parece ser así a simple vista, como números y letras a lo menso, ¿no? Hasta que llegamos a este segundo video que dice. O sea, hay unos números y luego dice www.com. All Seals Components, bla, bla, bla. Y luego otro que dice Bitcoin Takeover con no sé qué. O sea, como que son páginas de internet. Ahorita nos vamos a meter para ver qué es esto. Y ahorita nos vamos a meter a los videos también. Uh, yo me metí a varios, la verdad es que pues está raro todo. Si nos vamos a canales, dice que no incluye... Eh, que este canal no hace link a ningún otro, a pesar de que hay un montón de canales que se llaman pues, Carl Abulencia, ¿verdad? Bueno. Si nos vamos a debate, um, hay algunos cuantos comentarios así pues de la gente que le está llamando la atención, aquí solamente hay 15. Y si nos vamos en el acerca de, dice que su ubicación es en Francia y eh, pues que se unió el 17 de mayo del 2021, es decir, solamente hace cuatro días. Vamos a ver algunos de sus videos para que pues ustedes puedan notar pues, ¿de qué es esto? Seguramente tendré que editar la voz y demás porque, pues, no sé si me causé algún tipo de copyright. Así que, pues, vamos a grabar mi pantalla. Vamos a ponerle en este que yo ya estaba viendo. Ok, ¿qué tenemos de, de eh, aprendizaje con este video? Que pues es una mujer hablando desde el principio hasta el final. Este video dura 57 minutos. Es la misma mujer, entonces, pues es como un programa de radio. Yo pensé a eso, pero ven en el título: dice All Seals Composed Podcast. O sea que esto es un podcast. Es decir, que pues de ahí lo están subiendo. Ok. Nos vamos al, por ejemplo, este que dice Bitcoin. y luego el Arduino ID you know, fast free open source ok, es otro podcast yo creo, pues, a quien le interese el Bitcoin, pues probablemente le sea interesante, a mí se me hace como bastante aburrido entonces, pues, es otro podcast Ay, o sea, sí está raro, pero pues ¿a quién se le ocurre subir esto? no tiene portada, nada, no tiene fondo porque, digo, obviamente un podcast es sol solamente escuchar la mayoría uh, y pues la mayoría dura así una hora, media hora, etcétera y esto como para qué, o qué, qué nos tiene que decir esto, qué significa todos los canales que hay con este nombre de Carl Abulencia es lo mismo hay unos que tienen hasta 200 videos se suben, hagan de cuenta que al día unos 10 videos así dale y dale y dale, así con este mismo estilo de videos sin fondo, sin foto de portada, sin nada, con las mismas duraciones y básicamente de lo mismo, puros videos así de, pues, aparentemente o sea, yo creo que estos podcasts no tienen nada que ver uno con el otro, pero aquí el chiste de o sea, ¿por qué los están subiendo acá? así, ¿y para qué tantos canales? o será alguien como que posiblemente, no sé, crea un canal para subir cosas o guardarlas, o yo que voy a saber para sí mismo, y pues se le olvida y luego creó otro, o tiene varias cuentas y en cada una hizo como que el, pues su mismo nombre y por eso tiene tantas cuentas, no tengo idea. Para que ustedes vean, vamos a visitar otra de sus, uh, de sus cuentas. Si ustedes quieren buscar y dar con los canales, porque pues ya está más difícil, porque pues hay muchos eh, youtubers, y gente, hablando de este mismo canal, pues solamente lo tienen que poner ahí en los filtros que pues, Carl abulencia ya. Este, por ejemplo, el segundo que nosotros vemos aquí, tiene... 292 suscriptores Y tiene como Casi 200 videos, ciento y tantos Miren, aquí están todos Hace 8 horas, hace 9 horas, hace 9 horas Hace 9 horas, o sea, estos son todos Los que se han subido por lo menos El día de hoy en un Pues en un lapso de horas Estos ya tienen menos duración Unos tienen 9 minutos, otros solamente Uno, este sí tiene un fondo ¿Será este ya un canal pirata? No sé Ok, sí Esto ya es como muy diferente este ya tiene fondito. Ok. Y, por ejemplo, en acerca de vemos que se unió el 11 de mayo del 2021. Lo cual, según investigué, que esta es la fecha original de cuando se crearon. Entonces, posiblemente, el que nosotros vimos en primer lugar sea... Pues no sé, uno de los que no son originales. Y los mismos de las fechas del 11 de mayo son los originales. Aunque este tema explotó hace uno o dos días. Entonces pues puede ser que sí sea la misma persona creando. Pero vean, esta cantidad de videos es exactamente lo mismo. Este tiene nueve visitas, o sea, nada. Nadie ha comentado, nadie ha dado like. Y pues sí, es imposible que alguien, por ejemplo, se aviente los 200 videos, aunque sean de 15 minutos y así, pues para ver qué significa esto. Así que, bueno, aquí el misterio es para qué los están subiendo. No creo, a pesar de que algunos sí tienen, eh, como ahorita vimos, así como cosas de la galaxia y de cosas así, no creo, sinceramente, que tengan nada que ver uno con el otro. No creo que sea como haber un mensaje encriptado o algo así. No, porque pues se ve que el, los títulos del video más bien son como que... Pues los títulos genéricos que se genera cuando tú guardas una grabación, cuando, por ejemplo, haces screenshot en tu celular o haces una... Pues sí, de que grabas pantalla, ahí te sale grabación de pantalla, video, bla, bla, bla, bla, bla. Son como esos códigos. Entonces, sinceramente, yo siento que es alguien que sube videos a lo loco y que por alguna extraña... Pues sí, alguna extraña razón, alguien llegó a sus videos y pues se dio cuenta de que había 100.000 bajo su nombre... ¿Para qué? Pues no sabemos, a ver si más adelante funciona. Y bueno, lo que he estado haciendo últimamente es que cuando tengo ya alguna actualización de un caso que a lo mejor no vale la pena como un video en YouTube como tal, lo subo en historias de Instagram o hago un mini videito en TikTok. Entonces si me quieren seguir por ahí, pues ahí los espero. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido el video de hoy. Es un misterio raro, no resuelto todavía. Y pues a ver qué pasa más adelante. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Y pues bueno, si quieren ir a ver estos videos, les voy a dejar un link de un canal aquí en la descripción para que ustedes lleguen directo. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Besitos. Bye.